¡Investiguemos por allí! Voy a un a esto. Atención, primera sangre. Ya tenemos primera sangre. Eso pasa cuando te emocionas demasiado. Ronda uno. Empieza rápido. Más, más, más. Eh, busco munición de francotirador. Aquí veo munición de francotirador. Necesito una mochila. hay uno de los malos. Plataforma de salto desplegada. Más rápido. Aquí hay una escopeta mástil. Allí hay uno de los malos. Sí, por favor. Enemigo detectado. Se ven pequeños de salto. Atención, tenemos. He avistado a uno. Nueva paleta. Aquí hay un DNR Longbow. Atención, tengo a uno aquí. Sí. Granada de fragmentación lanzada. Granada aquí de fragmentación uno de los lanzada. Aviste. ¡Bingo! Recargad. Atención, tengo a uno aquí. los atacaré ¡Voy a atacar! ¡Ah! Y... se acabó. Buen trabajo. Cargando escudos. Aquí hay una caja de... ¡Vamos! Necesito munición de francotirador. Aquí veo munición de francotirador. Necesito una mochila. Blanco detectado. Necesito un casco. Cargándolo. Activando anilla de salto. Aquí hay un escudo de emergencia. Nivel 1. Aquí hay una granada de... ¿Y si vamos aquí hay aquí? una mira. De francotirador. Aquí hay Me un nuevo quiero. escudo. Nivel 2. ¿Estáis a punto para infligir daños? Aquí hay un nuevo escudo. Nivel 2. Rectifico lo que he dicho. Atención, anillo de movimiento. Estoy en el siguiente anillo. Puedo leer la victoria. Huele a. Eh, busco munición de francotirador. Vamos aquí. Aquí veo munición de francotirador. Eso me irá muy bien. Atentos, alguien ha estado ahí. He avistado a uno. Atención. Ahí La fuera hay alguien de supervivencia, lo que he dicho. Atención, de supervivencia. ¿Te ha gustado, eh? ¿Quieres más? Una... Aquí hay una mejora de arma, estrangulador de precisión. Me disparan. Recargando. Cargando escudos. Vamos, vamos. He avistado a uno. ¡Eh! ¡Pardillo! De rifle de francotirador. ¡Me disparan! Cargando los escudos. ¡Electroestrella! ¡Electroestrella! ¡Granada de fragmentación lanzada! Oh no, otro pelotón Blanco detectado Voy a atacar ¡Ah! Ahí hay un blanco Ese era el último de ellos, colegas Toma ya Recargando delante? A, a la delante. nueva barca <risas> Yo Tengo enemigos justo aquí, delante de mí Pardillo Disparando, Recargando He derribado a uno. Me disparan. Preparito. Recargando, bueno, menos. <risa> Recargando, he avistado. No tiene vida, no tengo. Acabamos martes. con todo el pelotón. Veamos que nos han dejado. Aquí hay una Peacekeeper. Recargando mis. Aquí hay una Mastiff. Aquí hay una baliza de reaparición móvil. Aquí hay una mira de francotirador. Necesito daño. Necesito vivos. Me disparan. Aquí hay un fuego. Nivel 2. Estais a punto de exigir daño. Abriendo fuego. Necesito. Bueno. si Un segundo, curándome. Recargando escudos. Los hombres golpean dos veces. <risa> Te engañé. Cantando los escudos. En ¡Marcha! Aquí hay. Aquí hay una jeringa. Ahora lo no sé ¿Están, Están disparando. Vamos a engañar a estos parrillos. Enviando señuelo. cargando los escudos. Estás Estás a punto de morir, Cuidado. ¡Luzando! Te vas a morir, amigo. Venid conmigo por aquí. Enviando un señuelo. Uno tomado? Está, sí, un recargando... está ¡Toma, la el botón! está aquí. Vamos electroestrella el si hay el botón! Necesito escudo. Están arriba, están arriba. Están disparando. Está un tiro. Muertos los repetidos. Acabamos con todo el pelotón. Ahora vamos. Aquí. Que no. vamos. Todavía te necesito. Oh, no, no, no. no tengo, sí, si tengo vida, no tengo escudos suficientes. O los exactos. Cargando escudos. A Vamos de compras. Un momento, curándome. Esperad, necesito curarme. Debe haber una batería por ahí. Ah, un electrofilo. Aquí hay una pila para escudos. Aquí hay una mejora de armas. Perfora cráneos. Les... Aquí hay un nuevo escudo. Nivel 5. ¿Estáis a el punto para infligir daños? Aquí está. Aquí hay una mira. De francotirador. 45 segundos. El anillo no está lejos. Eso me no gusta. Tengo... No tengo. Bueno, mi. Quizás necesito cerrado. escudos. Damos, tengo damos Donde vamos. hay un.? Aquí está. Ah, pulsa. Ahí. Aquí hay un nuevo escudo. Nivel 5.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 de estar listos. Tiene un filtro de voz. ¡Me disparan! Los tengo. Hey, Deberíamos echar un ojo a ese pack de supervivencia. ¡Bingo! ¡Bingo! Vamos a engañar a este... ¿Estás parando? ¿Te ha gustado, eh? ¿Quieres más? Cargando los escudos sí. ¡Recargando! Ronda 3 Ya estamos dentro del siguiente anillo. Bien, más tiempo para recoger botín Allí veo algo Está lejos... Se puede en que... Deja que se cure. Sigue disparando. disparamos. que haya algo bueno ahí. Que se le acaben acabado en la... los escudos, ¿Tengo para cuando lo podemos remojarlos. Tengo escudos. Aquí hay un... Eh, aquí busco munición hay de francotirador. Vamos a darle señuelo por lío. Y hay una mira. Medio alcance. Está bien que sobre la muerte es mejor que sobre que falta. Aquí hay un cargador de francotirador ampliado. Nivel 3. ¡En marcha! Y los últimos dos equipos están echando Aquí hay que ¡Excelente posición! de Electroestrella. La ¡Roma termita. A explotar. Va a la derecha. Y hay un enemigo aquí mismo. Vamos a darles señuelo por liebre. Para Voy a atacar al último enemigo. Muerto, tío. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El que por aquí. Enemigo. Aquí está. Muerto. Es de Apex.